De chicas de YouTube, espero que estén. de por favor porque yo también estoy muy feliz de estar con ustedes. Bueno, chicos, como ya lo he visto el título de este video, se llama El Internet. Ya apareció el título. Algo que usamos día a día, si sí, Que por cierto, estoy viendo con eso y con internet. Si sí, no lo estás viendo, pues lo estoy viendo con datos, o sea que sí, pero si no, que lo descargaste, pero con internet. Sí. Bueno, ya tú sabes que el internet es así bien chido, que te pató, que con internet. Ok, no. Que el internet es lo mejor del mundo, ¿sí? Espero tu conexión ahorita mismo no te falle justo cuando yo diga ya. No, je, je, je, je, ya que revisaste tu celular y te falló, porque no te falló, fui yo, yo fui, no fuiste tú. Con internet puedo hacer muchas cosas, como por ejemplo, subir fotos a Instagram, revisar tu Facebook, ver YouTube, hacer investigaciones de la escuela, a eso nada le importa, hacer unos momazos, ver momazos, dormir, ver tutoriales de cómo dormir, ir al baño. Ya tú sabes, si al baño si sí, ¿eh? si vas al celular al baño con el celular. Eh, ¿Eh? estás yendo con internet. ¡Boom! Bueno, lo que yo siempre me pregunta si si she... Ya tú y yo, ya tú sabes, bebé, bella ya. Es que no sea, ¿cómo está estás en una, una maldita caja así toda comprimida? O sea, ¿qué hace? ¿Manda señales intervisuales de alienígenas que solamente se pueden ver con la invisibilidad absoluta? ¿O cómo demonios lo percibe? O sea, un maldito demonio, ¿qué hace para que saque señales? O sea, o sea, ¿qué hace? O sea, ¿las señales cómo las saca? ¿Cómo demonios? ¡Ah! Ay, Bueno, con el internet yo hago muchas cosas. También juego videojuegos. Juego videojuegos guau chinos También hago fiestas locochonas. Y pues ya sabes tú, con el internet puedo hacer muchas cosas. Buscar juegos y pues ya tú sabes. 100%. Bueno, con el internet también puedes uh, jugar con tus amigos en línea. Por ejemplo, ahorita aquí, checaros, ¿eh? Eh, hey, Roberto, de Robert x 18 está en línea, ¿eh? eh que eso no te lo esperado, papu. Tengo que un busquen a ver el bato? Bueno, también puedes comprar cosas por internet, aunque no lo quieras. Si Esto es... Ah, oh, no, ¿qué dijo? Eh, soy rico. Ah, ¿qué Ah. Y pues también puedo hacer demasiadas cosas por internet, como comprar, jugar, ya sabes. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, yo me despido, yo sí que Y ya tú sabes, si te gustó el video, dale un like, y si no te gustó, dale otro like para que te guste por los tiempos de los tiempos. Un super mega like 2020, así que ya sabes, si te gustó, hasta la próxima.